Hoy vamos a oír el cuento Madame Hermet, de Guy de Maupassant, inspirado en una epidemia que tuvo en vilo a París. Maupassant se inspiró en la tragedia para escribir uno de sus cuentos más crueles, y es que no hay género que no haya tocado este gran escritor. Su prosa tiene la virtud de ser tan sencilla pero directa, sin artificios. Sus historias variopintas transmiten con una fidelidad absoluta a la sociedad de la época. Madame Hermet se publicó por primera vez el 12 de enero de 1887. Y ya no digo nada más. Ahora espero que te guste este cruel cuento. Me atraen los locos. Esas gentes viven en un país misterioso de sueños extraños. En esa nube impenetrable de la demencia donde todo lo que han visto en la tierra, todo lo que han amado, todo lo que han hecho, empieza de nuevo para ellos en una existencia imaginada, al margen de todas las leyes que gobiernan las cosas, y rigen el pensamiento humano para ello no existe lo imposible lo inverosímil desaparece lo mágico se vuelve constante y lo sobrenatural familiar esa vieja barrera la lógica esa vieja muralla la razón esa vieja rampa de las ideas el buen sentido se rompen se abaten se desmoronan ante su imaginación dejada en libertad, escapada al país ilimitado de la fantasía y que va dando brincos fabulosos sin que nada la detenga. Para ellos todo ocurre y todo puede ocurrir. No se esfuerzan por vencer los acontecimientos, dominar las resistencias, derribar los obstáculos. Basta un capricho de su voluntad llena de ilusión para que sean príncipes, emperadores o dioses. Para que posean todas las riquezas del mundo, todas las cosas sabrosas de la vida. Para que gocen de todos los placeres. Para que sean siempre fuertes, siempre jóvenes, siempre queridos. Solo ellos pueden ser felices en la tierra, porque para ellos la realidad no existe. Me gusta inclinarme sobre su espíritu vagabundo como nos inclinamos sobre un abismo en cuyo fondo burbujea un torrente desconocido, que viene de no se sabe dónde y va a no se sabe dónde. Pero no sirve de nada inclinarse sobre estas grietas, porque nunca se podrá saber de dónde viene esa agua, a dónde va esa agua. Después de todo no es más que agua parecida a la que corre a plena luz, y verla no nos enseñaría gran cosa. De nada sirve tampoco inclinarse sobre la mente de los locos, porque sus ideas más extravagantes no son, en suma, más que ideas ya conocidas, extrañas solo porque ya no están encadenadas por la razón. Su fuerte, caprichosa, nos confunde y sorprende porque no se la ve brotar. Ha bastado probablemente una piedrecilla caída en su curso para producir esos burbujeos en la fuente. Sin embargo, los locos siguen atrayéndome y siempre vuelvo hacia ellos, arrastrado a pesar mío por ese misterio trivial de la demencia. Pero un día, cuando visitaba uno de sus asilos, el médico que me acompañaba me dijo —Mire, voy a mostrarle un caso interesante. Y mandó abrir una celda donde una mujer de unos cuarenta años, hermosa todavía, sentada en una gran butaca, miraba obstinadamente su cara en un pequeño espejo de mano. Se levantó nada más vernos. Corrió al fondo de la estancia en busca de un velo que había en una silla. Se envolvió el rostro con mucho cuidado y luego regresó, respondiendo con un movimiento de cabeza nuestros saludos. «Bueno», dijo el doctor, «¿cómo se encuentra usted esta mañana?». Ella lanzó un profundo suspiro. «Oh, mal, muy mal, señor. Las marcas aumentan cada día». Él respondió en tono convencido, «No, claro que no, le aseguro que se equivoca». Ella se acercó a él para murmurar, «No, estoy segura, he contado diez agujeros más esta mañana, tres en la mejilla derecha, cuatro en la mejilla izquierda y tres también en la frente. Es horrible, horrible. Ya no me atreveré a dejarme ver de nadie, ni siquiera de mi hijo». —No, ni siquiera de él. Estoy perdida, estoy desfigurada para siempre. Se dejó caer de nuevo en su butaca y se puso a llorar. El médico cogió una silla, se sentó a su lado y con una voz dulce, consoladora. —Veamos, enséñemelo. Le aseguro que no es nada. Con una pequeña cauterización haré desaparecer todo. Respondió. No, con la cabeza, sin una palabra. Él quiso tocar su velo. Pero ella lo agarró con tanta fuerza con ambas manos que sus dedos lo rompieron. Él empezó de nuevo a exhortarla y a tranquilizarla. Veamos, sabe usted muy bien que siempre le quito esos feos agujeros y que cuando se los curo ya no se ven. Si no me los enseña no podré curarla. Ella murmuró. «A usted sí, no me importaría, pero no conozco a ese señor que lo acompaña. Es también un médico que le curará todavía mejor que yo». Entonces se dejó descubrir el rostro, pero su miedo, su emoción, su vergüenza a ser vista, le enrojecían hasta la carne del cuello que se hundía en su vestido. Bajaba los ojos, volvía el rostro. Unas veces a la derecha, otras a la izquierda, para evitar nuestras miradas y balbucía. «¡Oh! Sufro horriblemente por dejarme ver así. Es horrible, ¿verdad? Es horrible». Yo la contemplaba muy sorprendido porque no tenía nada en la cara. Ni una marca, ni una mancha, ni una señal, ni una cicatriz. Se volvió hacia mí con los ojos siempre bajos y me dijo. Fue curando a mi hijo, como adquirí esta horrible enfermedad, señor. Lo salvé, pero he quedado desfigurada. Le di mi belleza a mi pobre hijo. En fin... He cumplido con mi deber, mi conciencia está tranquila, lo que yo sufro solo Dios lo sabe. El doctor había sacado de su bolsillo un delgado pincel de acuarelista. «Déjeme a mí», dijo. «Voy a arreglarle esto». Ella ofreció su mejilla derecha y él empezó a tocarla con golpes ligeros, como si hubiera puesto encima pequeños puntos de color. Hizo otro tanto en la mejilla izquierda, luego en el mentón, luego en la frente. Después exclamó, —¡Mire! ¡Ya no tiene nada! Ella cogió el espejo. Se contempló largo rato con profunda atención, con una atención aguda. Con un esfuerzo violento de toda su mente para descubrir algo. Luego suspiró. —No, eso ya no se ve mucho, se lo agradezco infinito. El médico se había levantado. La saludó, me hizo salir y luego me siguió. Y nada más cerrar la puerta me dijo. Escuche ahora la atroz historia de esta desdichada. Se llama Madame Hermet. Fue bellísima, muy coqueta muy amada y muy dichosa de vivir. Era una de esas mujeres que no tienen en el mundo más que su belleza y su deseo de agradar para sostenerlas, gobernarlas o consolarlas en la existencia. La constante preocupación por su lozanía, los cuidados de su cara, de sus manos, de sus dientes, de todas las parcelas de su cuerpo que podía mostrar, ocupaban todas sus horas y toda su atención se quedó viuda con un hijo el niño se crió como se crían todos los hijos de las mujeres de mundo muy admiradas sin embargo ella lo quiso él creció y ella envejeció se vio llegar la crisis fatal no lo sé Miro como tantas otras todas las mañanas durante horas y horas aquella piel tan fina. Miraba, miraba, en el pasado tan transparente y tan clara que ahora se plegaba un poco bajo los ojos, se arrugaba con mil surcos todavía imperceptibles, pero que se ahondarán más día tras día, mes tras mes. ¿Vio agrandarse también continuamente, de una forma lenta y segura, las largas arrugas de la frente, esas delgadas serpientes que nada detiene? ¿Sufrió la tortura, la abominable tortura del espejo, del espejito con mango de plata que tanto trabajo cuesta dejar en la mesa, que después se tira con rabia y enseguida se recoge? Para volver a ver muy de cerca, más cerca, el odioso y tranquilo estrago de la vejez que avanza. Se encerró diez, veinte veces al día, abandonando sin motivo el salón donde charlan unos amigos para subir a su cuarto y protegida por cerrojos y cerraduras, mirar de nuevo el trabajo de destrucción de la carne madura que se marchita para constatar con desesperación el ligero progreso del mal que todavía nadie parece ver, pero que ella conoce perfectamente». Sabe dónde están los ataques más graves, las mordeduras más profundas de la edad. Y el espejo. El espejito, redondo en su marco de plata cincelado, le dice cosas abominables porque habla. Parece reír, se burla y le anuncia todo lo que le queda por venir, todas las miserias de su cuerpo y el atroz suplicio de su pensamiento hasta el día de su muerte, que será el de su liberación. Lloró enloquecida, de rodillas con la frente en el suelo, y rezó, rezó, rezó. Aquel que mata así a los seres y solo les da juventud para volverle, más dura la vejez y no les presta la belleza, más que para quitársela enseguida le rezó le suplicó que hiciera por ella lo que nunca ha hecho por nadie conservarle hasta su último día el encanto la lozanía y la gracia luego comprendiendo que imploraba en vano al inflexible desconocido que empuja los años uno tras otro se revolcó torciéndose los brazos sobre las alfombras de su cuarto se golpeó la frente contra los muebles, conteniendo en su garganta horribles gritos de desesperación. Probablemente sufrió esas torturas. Porque escuche lo que ocurrió. Un día tenía entonces treinta y cinco años su hijo de quince cayó enfermo. Guardó cama sin que todavía pudiera determinarse de dónde provenía su sufrimiento y cuál era su naturaleza. Un abate, preceptor suyo, velaba a su lado y apenas se apartaba de su lecho, mientras que Madame Hermet acudía por la mañana y por la noche a recibir noticias. Por la mañana entraba en bata, de noche sonriente muy perfumada ya, y preguntaba desde la puerta. —¿Qué tal, George? ¿Vamos mejor? Aquel muchachote, rojo, con la cara hinchada y consumido por la fiebre, respondía. —Sí, mamaita, un poco mejor. Permanecía unos instantes en el cuarto, miraba los frascos de medicina haciendo ¡puff! con un movimiento de labios y luego, de pronto, exclamaba. «¡Ah! Se me olvidaba una cosa muy urgente». Y escapaba corriendo dejando a su espalda finos aromas de aseo. Por la noche aparecía con un vestido escotado, con más prisa todavía, ya que siempre iba con retraso y solo tenía tiempo de preguntar. «Bueno, ¿qué ha dicho el médico?» El abate respondía. —Todavía no está seguro, señora. Pero una noche el abate contestó. —Señora, su hijo tiene la viruela. Ella lanzó un gran grito de miedo y echó a correr. Cuando su doncella entró en su alcoba, al día siguiente lo primero que sintió en el cuarto fue un penetrante olor a azúcar quemado... Y encontró a su ama con los ojos abiertos, la cara pálida de insonio y tirititando de angustia en su cama. Cuando estuvieron abiertas las contraventanas, Madame Hermes preguntó. —¿Cómo está George? —Oh, no demasiado bien hoy, señora. No se levantó hasta el mediodía. Comió dos huevos con una taza de té, como si ella misma hubiera estado enferma. Luego salió y se informó en una farmacia de los medios que preservaban del contagio de la viruela. No volvió hasta la hora de la cena cargada de frascos y se encerró inmediatamente en su cuarto, donde se impregnó de desinfectantes. El Apate la esperaba en el comedor. En cuanto lo vio, exclamó con voz muy emocionada, «¿Cómo está?». «Oh, nada, bien. El doctor está muy preocupado». Ella se echó a llorar y se sentía tan atormentada que no pudo probar bocado. Al día siguiente, desde el amanecer, mandó en busca de noticias que no fueron mejores y pasó todo el día en su cuarto donde humeaban unos braseritos que despedían fuertes olores. Su criada afirmó además que se la oyó gemir durante toda la velada. Así transcurrió una semana entera sin que ella hiciera otra cosa que salir una hora o dos para tomar el aire a media tarde. Ahora pedía noticias a todas horas y sollozaba cuando eran peores. El undécimo día, por la mañana, el abate, después de anunciarse, entró en su aposento, con cara grave y pálida, y dijo, rechazando el asiento que ella le ofrecía, «Señora, su hijo está muy mal y desea verla». Ella se postró de rodillas exclamando, «¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡No me atreveré nunca, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, socórreme!» El sacerdote prosiguió. «El médico tiene pocas esperanzas, señora, y George la espera». Luego salió. Dos horas más tarde, cuando el joven sintiéndose morir, aclamaba de nuevo a su madre. El sacerdote volvió a entrar en su aposento. Ella seguía de rodillas llorando y repitiendo. «No puedo, no puedo, tengo demasiado miedo, no puedo». Él intentó decidirla, animarla, arrastrarla. Solo consiguió provocarle una crisis de nervios que duró largo rato y la hizo dar gritos y gritos alaridos. Cuando el médico volvió hacia el final de la tarde, fue informado de aquella cobardía y declaró que, de grado o por fuerza, él se encargaría de llevarla. Pero después de haber agotado todos los argumentos, cuando la levantaba por el talle para arrastrarla al lado de su hijo, ella se aferraba a la puerta agarrándose con tal energía que no pudo sacarla de allí. Luego, cuando consiguieron que se soltara, se postró a los pies del médico pidiendo perdón, acusando de, de ser una miserable y gritaba... Oh, no se va a morir. Dígame que no va a morirse, se lo ruego. Dígale que lo quiero, que lo adoro. El joven agonizaba. Viéndose en sus últimos momentos, suplicó que convenciesen a su madre para que fuera a despedirse. Con esa especie de presentimiento que a veces tienen los moribundos, lo había comprendido todo, lo había adivinado todo y decía... Si no se atreve a entrar, díganle únicamente que venga por el balcón hasta mi ventana para que por lo menos la vea, para decirle adiós con una mirada, ya que no puedo abrazarla. El médico y el sacerdote volvieron de nuevo al aposento de la mujer. «No correrá ningún riesgo», afirmaban, «puesto que entre usted y él habrá un cristal». Consintió Se cubrió la cabeza Cogió un frasco de sales Dio tres pasos en el balcón Y luego, de repente Ocultándose la cara entre las manos Gemía No No, no No me atreveré nunca a verlo Nunca Siento demasiada vergüenza Demasiado miedo No, no, no puedo Quisieron arrastrarla, pero se había aferrado a los barrotes con las dos manos y lanzaba tales gemidos que los transeúntes en la calle levantaban la cabeza. Y el moribundo esperaba, con los ojos vueltos hacia la ventana, esperaba para morir. Ver una última vez la cara dulce y bien amada, el rostro sagrado de su madre. Esperó mucho tiempo, y llegó la noche. Entonces se volvió hacia la pared, y ya no pronunció una sola palabra. Cuando se hizo de día, había muerto. Al día siguiente, ella había enloquecido. Fin